tenía entre los dedos la bolita ya. Siga, señor director. Corresponde al número 13, o 3, número 13, para el primer premio. De... La cuestión está, ya se vio claramente ahí cómo ella... ...hace esto... ven aquí, venga esta mano mía... ...y dónde estará el director mío... ...que no me trajo la cosa esta... ...si no me trae el bultito aquello... ...lo voy a tener que cancelar... ...sí, sí... ...voy a cancelar a todo el mundo... ...desde Venezuela hasta... ...aquí no se va a salvar ni, ni, ni, ni el boxeador... ...nadie va a salvar a ella. ...voy a cancelar a todo... ...voy a hacer como Hipólito... ...y si no he nombrado a ninguno... nómbramelo esta noche... ...y lo cancela ahí mismo... ...miren cómo ella hace... Este es la mano que le pasa el asuntito... Y la persona hace así Se ve que tiene la mano vacía Y ella hace esto Y saca la bolita de sus dedos Entonces, eso no es la bolita Y eso no es de que seis cieguito A pues, los lo famosos ciegos, lo que le ponen las vendas Y que verifica No, no, eso no se trata de eso. eso Es una estructura muy grande Que está establecida ahí desde antaño Y que sin importar Y ese sorteo del primero de mayo Y hoy, cinco días después, día 6, Sale a relucir Que en ese sorteo Salió el 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera. Y cuentan que una sola banca tuvo que buscar 40 millones de pesos. ¿Usted se imagina? ¿Mm? ¿Eh? La gente que por, supuestamente tenía ese número, porque ya este es el que va a salir. Que es la fecha de nacimiento mía. Si yo jugara, wow, me hubiese sacado un cuarto, compadre. O cuando yo me sueño haciendo algo, sale de mi... Pero no puedo promover el vicio porque después dice que yo no juego, no, promo, no creo en nada de eso. Bien, esa mafia que operaba en la Lotería Nacional, el sábado solamente estafó por 150 millones de pesos el sábado nada más, el día de ese torneo, de ese sorteo. Esa estructura mafiosa, dice el reporte, que superaba 30 personas y que alegadamente solo... En las bancas del sábado pagaron 150 millones de pesos e hicieron que quebraran muchísimas bancas. De acuerdo al director de la lotería, que voy a presentar un video, cuando tenga listo ese video, las informaciones que yo le envié, señor director, vamos a ponerlo para ver lo que dice el director. Que desde que él llegó ahí, retuvo la nómina y denunció que había una mafia. Eso es que avisada, no mata soldado y se si lo mates por descuidado. Luis Miguel Dicen, el director de la lotería, dice que en esa institución hay una mafia y que el sábado un solo vehículo fue visto recogiendo el dinero de más de 20 bancas luego del sorteo. Un solo vehículo. O sea que esa persona tenía el número, lo que él quiere decir. Y los empleados involucrados, 6 o 7, y personas no videntes que tienen entre 15 y 18 años en la lotería, mmm, eso es infeliz. la cuestión de las mamas, es una mafia, una estructura que va más allá. Investiguen bien eso. Les voy a poner el ejemplo. Cuando tenga ese video, me avisa, señor director. Las informaciones que yo le envié. Cuando. Cuando. Voy a poner un ejemplo. Ustedes se recuerdan la, la intifada y la alzada de, de, de abril de 1984 de Salvador de Blanco. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues en esa época operó un fraude. Ustedes no recuerdan cuando Fulgencio Espinal salió vestido de mujer por Haití. Ustedes no recuerdan eso. Y que se operó un fraude también colosal en la lotería. Ustedes no recuerdan el mazurcazo de Leonel. Ustedes no recuerdan eso. ¿Eh? El mazurcazo y el, el, el tipo este, Domínico Haitiano, que se fue un blanquito con, con una estafa millonaria. Ustedes no recuerdan que el varón del PLD que leía la, la lotería... Eh, Dijo un número por otro, inmediatamente lo cancelaron. Durante, estoy hablando que ha operado una estructura en esa, en esa entidad donde ni siquiera el edificio se salva de la estructura mafiosa que hay. Y es una pena que el padre Vigini creara esto como medio de beneficencia para beneficio para de orden benéfico para los pobres, darle empleo a los no videntes, a las personas humildes, a las personas pobres. ...y que la, la rifas los resultados fueran para, para hospitales... ...de ahí se hizo el padre Villini en honor a él, el comedor de los 28, el psiquiátrico... ...y todo esto... ...y que esa haya tomado un rumbo en este país más de 10 o 15 loterías diarias... ...ustedes no saben eso... ...en este país... ...opera no sé cuántos sorteos, cuántos de, de Leisa, cuántos de Loteca, cuántos de Diableca... Todavía aquí una cosa que se jugaba en Venezuela, que se llama caraquita y padre todavía eso se juega aquí. Que el sorteo de lo que si yo cuento, proviene del vicio. Ustedes saben que aquí hay más de mil bancas ilegales. Y no son ilegales porque ya operan todas y cobran y, y son beneficiosas porque no tuvieran cerrado esos negocio Y las franquicias aquí, ¿quién es el mayor exponente de eso? Un peleadista, mano derecha de Danilo, Juancito Sport su fortuna se calculó en casi 500 millones de pesos entre activo y pasivo cuando él murió de las bancas y es una mafia que ha operado porque en torno a un presidente cuando llega al poder se instauran anillos palaciegos y mafiosos que van envolviendo al presidente y todos los días en el gobierno de Luis Abinader que pensábamos que iba a estar lleno de sacrosantos inmaculados hay un escándalo. Ustedes se recuerdan aquí, y eso fue lo que yo expresé ahí, ustedes se recuerdan aquí, y que ese va a ser el motivo de, de, del segundo y verdadero comentario, porque aquí se mencionaba de la lotería para hablar de esa estructura establecida, que no es una cuestión de seis cieguitos, señor eh, director de, de la lotería. No, no, no, no. Es una cuestión de que, que sea empleadito. No, no, no, no hay nada mafia que... En un día solamente 150 millones el sábado primero de este mes.